Comienza como historia libre. Tiempo. <risa> oh. Sí, papacito. Oy. ¡Ay! Ahora sí que. Ahora. Sí. Ahora sí te va a tocar. ¿De verdad? Sí. Vamos a comer. Vamos, ay, papacito. Pues es una manera de decirlo, ¿verdad? Ah. Yo entendí tus intenciones. Ay, ay, papacito, pero no aquí en la calle porque están los vecinos. Y luego son bien habladores, sí, Está chido que nos vean. Tantitos y son unos besitos. Tiempo, continúa como una historia de terror. Una historia de terror. ¿Qué, qué pasó, papacito? ¿Qué, ¿Qué pedo? Nada más son unos besitos. Estamos solos ¿Qué te está pasando? No, nada, nada Yo podía sentir algo ahí, ya no siento nada Ay, me... Si no soy yo Mis manos han estado arriba todo el tiempo ¿Ya viste? ¿Viste en dónde estamos? Estamos en el callejón de la luna roja ¡Tiempo! Continúa como un documental Como un documental Este callejón Que se hizo en 1937 Donde pasaban las primeras prostitutas ha llamado el callejón de la luna roja Porque la luna se pone roja justo cuando estás ahí Cuando no estás ahí No se pone roja Pero hay una palabra una palabra que activa, es que la luna se roja La palabra es chido Por eso no es tan chido decir chido ¡Mírala! En este callejón Es que se te pones a pensar? Creo que te dije chido un par de veces porque lo estoy pasando re bien ¡Yo también! Y así es como se activan los poderes de la luna roja Y también se activan otras cosas poderes que se activa está bien chido. Chido, chido, Lo chido, ha dicho otra vez, chido, ya no. valimos madre. Van a venir los fantasmas. Tiempo. Continúa como una historia de vaqueros, como una historia de vaqueros. No habrá nada que no se pare. Ni la luna, ni el callejón. Ni Cada vez te ves más chido ir a ¡Cuánto pistolota! Me gusta que saben reconocer lo bueno. ¡Ey, Wallace! ¿Cuántas veces te hemos dicho que no diga chido? Mm, ¡Chido! Mm, ¿que no! Aquí está el sheriff. Mm. La verdad no lo recuerdo. Le estuvimos escuchando. ¿Tú lo recuerdas? Yo no me acuerdo de nada ir a la... A la señorita no la meta. ¿Sí? Ya ¿No se acuerda? 14 del 79. Chido. 4 de la mañana. Chido. 6 de la mañana. Tiempo. Continúa como una tragedia griega. Oh. Y te lo dijimos. Y te lo dijimos, oh, Wallace. Que no lo mencionaras. Pero siempre... Siempre lo mencionas Mencionas Mencionas Perdónanos Dios Perdónanos No era nuestra intención Que con decir la palabra chido Los dioses se enfurecieran Y trataran de matarnos. No sé si pueda conciliarlo No sé si pueda ayudarles Puedo ofrecerte algo muy valioso Tendrías que ofrecerme un hijo O oh, Dimitra Dimitra ¡Sí, ofrecer mi virginidad quieres el hijo? Yo encantada de él. mientras el hijo lo tienes que hacer conmigo. ¡Tiempo! Continúa y termina. Y porque alguno de ustedes insiste tanto en porno musical, sea lo que sea, que eso signifique. ¡Venga! Conmigo. Sí. Con nosotras. ¡Ay! La, se, se ve chido, la verdad <risa> Permíteme un segundito Tú eres mía mm. Eres mía mm. suya? Ah, a de eh? ver Nos encanta quitarle cosas a otras personas um. Um. Oh, <risa> Yo me dejo oh, me dejo todo <risa> Se deja todo Esto no va a ser guadras. tan fácil ¿Sí? ¡No te vayas! ¡Ay, para todos! ¡Ay, para todos! Esto estoy muy grande! ¡Ay, para ti también! ¡Y ella puede grabarnos! ¡Ah, sí, grabarnos! ¡Y también quiero participar! ¡Porque está chido! ¡Ay, sí, muy chido! ¡Qué rico! ¡Qué chido! La luna roja se nos une. Y hacemos un hito para que la luna no nos moleste al decir chido. Porque si está chido, decir chido.